Saludos, soy Sebastián Sangüesa de Crea en 3D y en el video de hoy les voy a enseñar a instalar la calibración automática en sus impresoras 3D. Este es un video dedicado a Benjamín y a Arturo que me han pedido que les enseñe cómo hacer esto. Así que, ¿cómo vamos a distribuir estos tres videos? El primero va a ser cómo instalar en el hardware la resistencia y cómo conectarlo al Arduino. En el segundo video va a ser la configuración del firmware, cómo modificar el, el, el Marlin Y el tercer video va a ser dedicado a cómo modificar el G-Code Cosa que calibre automáticamente antes de cada impresión y salga las impresiones perfectas Así que vamos, vamos a empezar Lo primero, tenemos distintos tipos de sensores Ya sean capacitivos, inductivos, de 12V como esto o de 5 Algunos que se conectan directamente a la RAM o a las todo en uno se conectan directamente al voltaje de 5 volt o en las todo en uno también Pero igual la gracia, en este video les voy a enseñar cómo conectar estos sensores a, a las distintas partes. Tenemos los distintos tipos de sensores inductivos y eh, inductivos y capacitivos y el código de colores va a ser exactamente el mismo para ambos. Positivo en el café, ¿se ve? Positivo en el café tierra en el azul y la señal en el negro estos sensores funcionan con 36 volts aproximadamente de voltaje entonces tenemos que hacer un división de, una división de corriente para poder hacerlo funcionar Entre 6 funciona entre 6 a 36 volts entonces nosotros lo vamos a alimentar con 12 volts que provienen desde la fuente entonces desde aquí vamos a alimentar los 12 volts la señal que emite de respuesta la vamos, a tener que, vamos a tener que dividir el voltaje entonces le colocamos una resistencia de 15 kilo ohm, y desde esa unión hacia la entrada de señal en la rams desde esa misma resistencia digo desde ese mismo punto de unión hay que unir la resistencia de 10 kilo ohm a la tierra y entonces la unimos la resistencia la unimos la tierra con, el, con la resistencia de 10 kilo ohm, y tiene que ir al, al negativo como ustedes ya saben y este bueno a la fuente este es el diagrama de gener general de cómo, cómo va conectado el sensor a la RAMS ahora vamos a, a pasarlo a la máquina pero antes de eso hay que ver dónde se conectan acá los 12 volts ingresan por aquí y son los que alimentan al sensor y de la señal tiene que venir ya con la, el, divisor, el divisor de voltaje ya instalado y se conecta a la señal que recibe a la señal que recibe la RAMS, ¿sí? El Z mínimo, que es ese de ahí. En una todo en uno es exactamente lo mismo. Desde los 12 volts sacamos sacamos tensión y la señal ya dividida tiene que tiene que instalarse ahí. ¿Sí? Independiente de la placa que tengan, tienen que ubicar dónde salen los 12 volts y dónde se colocan lo, y dónde ingresa la señal del Z mínimo. Ahora vamos a pasar a instalarlo. Tenemos que diseñar, o pueden buscar en Singerverse, una pieza que les permita colocar el sensor inductivo o capacitivo cerca de la punta del extrusor. En este caso esta pieza la he diseñado yo, y si quieren que les enseñe cómo diseñar esta linda pieza, eso lo vamos a ver en otro video. Pero en este caso, vamos a colocarlo acá. Esta pieza la he diseñado en el programa, ¿cómo se llama? El tinkercate es un programa muy simple para diseñar. Vamos a colocarla aquí. Vamos a ajustarla antes de hacer todos los pasos. Tiene que quedar una altura relativamente cercana a mismo nivel con el extrusor. Es decir, que si el nozzle, si el nozzle está ahí, el sensor tiene que estar relativamente cercano para que el campo inducido llegue la base e induzca al metal entonces por eso tiene que estar a una distancia relativamente corta. ¿Cuántos corto? 1 o 2 milímetros. 1 a 2 milímetros de distancia de separación entre el nivel de la punta y el sensor. Esta pieza ya la tenía diseñada y ya estaba montada. carga el de 15 kg la resistencia la procedemos a soldar con el cable negro que transmite la señal ya esto es importante Desconectamos el cable de desconectamos el cable de Z, el sensor de Z, y solamente necesitamos el cable amarillo, el que transmite la corriente. Entonces lo vamos a proceder a cortar. Cortamos el cable Z, separamos el senso, el, el amarillo que transmite la señal. Lo pelamos para poder soltarlo. Pero tenemos que unirlo con el, la resistencia de 15kΩ ya soldada y la resistencia de 10kΩ la resistencia de 10kΩ que esta va a ir a tierra Y ahora la resistencia de 10 kOhm. <risa> de 10 kilo ohm se une con la de tierra. Si ustedes quieren, digo, si ustedes preguntan, ¿por qué el rojo estaba todo unido? Porque los ventiladores, yo tenía unidos los ventiladores de, permanentes de 12 volts que enfría la placa y el ventilador que enfría el ventilador permanente que enfría el extrusor, también los tenía esa misma señal. Por eso tanto unido, hay tanto cable unido aquí al positivo y al, a la tierra también le voy a hacer lo mismo porque los ventiladores también estaban unidos ahí. Una vez conectado vamos a verificar si que prenda. Todo bien. Y el sensor, en este caso yo creo que el inductivo, el, el sensor inductivo solamente reacciona con metales, entonces vamos a ver y no sé si se ve la cámara, prende el sensor, prende el LED cuando se detecta el metal. Ahora, antes de eso, yo corté el sensor el que recibe la señal en la RAMS y estos cables que eran expuestos, que eso, ese error no les pase, tienen que sellarlo. El endstop simplemente lo sacamos, en este caso se me quebró, pero ya no lo vamos a necesitar, así que podemos dejarlo a un lado. Este tornillo que ajustaba la altura general tampoco lo vamos a necesitar así que lo retiramos como les dije voy a hacer tres vídeos en este voy a hacer la conectar la, la electrónica en el otro voy a configurar el marlin y en el que sigue vamos a configurar el G-code, ya sea que usen Slicer, eh, Repetier o, o Cura. La máquina o el sensor reconoce solamente estructuras me eh, metálicas. Si ustedes quieren que reconozca acrílico o vidrio, tienen que usar, usar el sensor... Este. ¿Cuál era? El capacitivo El sensor capacitivo reconoce todo tipo de todo tipo de, de superficies O la mayoría Pero El problema es que también te reconoce a ti Entonces si tú estás muy cerca de la máquina También presenta un problema a la hora de, a la hora de calibrar En cambio este solamente detecta estructuras metálicas Así que vamos a proceder a cambiar la cámara La vamos a cambiar por una cama de fierro que tenemos acá, cosa de que cuando el sensor baje, está enfocado, cuando el sensor baje, el sensor detecta el metal. Esta calibración automática sirve para cualquier prusa en general para cualquier impresora 3D simplemente hay que tener las piezas plásticas como esta y las patitas que voy a colocar la estructura metálica que el sensor va a detectar y si no quieres ocupar estructura metálica ya sabes que pueden ocupar el sensor capacitivo una de las ventajas del sensor capacitivo es que tiene una resistencia entonces, a ver si se logra ver el sensor capacitivo tiene esa resistencia que al variarla permite aumentar o disminuir el campo que detecta. Entonces es una ventaja para este sensor dado que detecta todo tipo de superficie. Pero aún así no ha dado mejores resultados el sensor inductivo. Aunque sea más difícil de colocar puesto que tiene que dar una altura bastante cercana, casi un milímetro o menos de un milímetro. Entonces dejarlo a menos de un milímetro de separación igual es complicado. Para montar la base metálica hemos hecho estas patitas. ¿Se, le, se ven? Hemos diseñado estas patitas aprovechando el, hoyo, el agujero que tenían. Vamos a ocupar los mismos tornillos para ajustarlas. La idea de colocar el tornillo aprovechando los que venían fue de José Pinilla, que está atrás de la cámara en este momento. Si quieres saludos, saludos, quienes. Gracias. Antes teníamos este tema más arcaico para ajustar, ajustar la cama metálica a la superficie. vamos a tener que modificar la altura de, de los acoples, vamos a tener que dejarlo más pegado al motor posible dado que al cambiar desde la, desde la cuestión acrílica, desde el acrílico al metálico le bajamos una cantidad de altura, fíjense que ahora ya no tenemos resorte simplemente de hecho los tornillos ni siquiera los vamos a ajustar eso están ahí para fijar las patitas las patitas rojas que eso aguantan la cama pero no las vamos a modificar ni las vamos a andar manipulando con la calibración automática, una vez que quede lista, la máquina va a nivelar todas las veces. Ustedes no van a volver a nivelar más. Pero ahora hay que bajar esto. Ya. Lo hemos bajado. El sensor ahora que está puesto, está puesto, la cama es metálica, pero no está configurado, sigue haciendo el home como lo hacía antiguamente. Entonces vamos a tener que pasar al siguiente video donde explico cómo configurar el Marlin y ahí modificamos el, el framework, cosa que el home no lo haga acá, sino que lo haga al centro y ejecute la calibración automática. Pero para eso, una, una demostración, vamos a darle home, moverejes. Mm, Vamos a llevar los ejes al inicio Y ahora no se va a detener a menos que aparezca una superficie metálica Y como no hay ninguna acá No se va a detener a menos que le coloquemos algo si yo no le colocaba eso, iba a presionar contra la base e iban a saltarlo, iban a saltar los, eh, el eje X, dado que no chocaba contra nada, sino que el extrusor chocó contra la base y el sensor no chocó contra nada. Eso todo lo podemos modificar en el firmware. Así que gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y pasamos a la, a la segunda parte del firmware. Intentamos hacerlo más corto y lo más resumido posible. Cualquier duda déjenla en los comentarios. ¿Para les voy a decir que coloquen la campanita si subimos video relativamente separado? Así que no la coloquen. Eh, comentarios, dudas, las colocan abajo. Las respondemos medianamente entre el día o la semana. Nos demoramos un par de días en responderlas. Y ahora viene el siguiente video porque vamos a pasar al firmware. Soy Sebastián Sangüesa de Crea en 3D.